Tenemos como invitado al doctor Hugo Honsky, quien es autor y del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido doctor, mucho gusto, es un placer tenerlo eh, nuevamente en este año. Sí, muchas gracias. Este, pues para comenzar, pues quiero desearle un feliz año nuevo a todo el equipo del canal parlamentario, ¿verdad? Uh -huh. Este, que sea mejor y próspero para este 2021 igual que el año el año pasado usted nos acompañó varias veces en el sí estuvimos 2020, estuvimos aquí sí claro siempre es su tema su especialidad como la especialidad es, sí otorrinolaringología. la otorrinolaringología siempre siempre sí doctor Re ¿qué? vamos a hablar hoy sobre algo tan frecuente que nosotros hacemos en nuestro hogar todos los días verdad eh, algunas personas no lo hacen quizás por el tiempo no le prestan atención pero a veces se hace de manera incorrecta. Pensamos que quitar aquella cuestión que se llama cera de nuestro oído, estamos haciendo algo bien, cuando según los expertos no debe quitarse esa cera del oído porque de alguna manera protege el oído de, de muchas infecciones. Claro, sobre todo este lo que es la parte del oído externo, ¿ves? porque el oído interno para comenzar, se divide en oído externo, oído medio y oído interno. Cada parte del oído, o cada este, esta división topográfica del oído tiene su, este, su función específica. En este caso, por ejemplo, este, el oído externo este, defiende de, la, de, de los microorganismos este, externos, ¿Ve? Este, el oído medio eh, cómo se llama, participa en la en la cómo se llama la en la ventilación ¿verdad? y la transmisión del sonido. El oído interno, tenemos de que cómo se llama, tiene este, la función de este, tanto de transmisión del sonido hacia el sistema nervioso central y también mantener el equilibrio de la persona. Entonces, cada uno de ellos tiene este, diferentes funciones. Toditas son muy importantes. En, la, Ajá, sí. en relación a la pregunta que me hacía ¿verdad? de, este, de quitarse la cera de, este, del oído, no es prudente, no es prudente porque, es decir, la naturaleza es sabia, la naturaleza es sabia y produce la cantidad necesaria de cera para este, mantener al oído protegido. protegido. Sí, esta, esta cera prácticamente es un lubricante, un lubricante del conducto auditivo externo, ¿verdad? Y esta cera, esta cera por decirle así, este tiene un pH este ácido. Un pH ácido que este, permite de que el microorganismo que este, entre al conducto auditivo externo este, inmediatamente lo paraliza, mm. ¿verdad? Y lo y lo este y lo fulmina pues, Por eso su color es amarillento. Esa. Amarillento y cuando ya está muy es color un poquito más negro No, negro se convierte Cuando ya lo empezamos a manipular Ah, ya yeah. Pero él, él, él, el, el, el oído externo Tiene sus funciones este, De autolimpieza uh -huh. Autolimpieza Es decir en la, en la parte externa En la parte más externa Del, del, este, del conducto auditivo externo Ahí tenemos Una Este unos eh, glándulas productoras de cera y tienen también unos este, folículos y tienen unos pelitos que son unos cilios, ¿verdad? Mm. Esos cilios eh, funcionan como una especie de brocha. Cuando mm. hay suficiente cera, ¿verdad? que este, en determinado ciclo lo saca él hacia, hacia afuera este, el, esa cera. ¿Ve? Mm. Entonces la limpieza de lo, del oído no debería de existir. Es no automática, de, prácticamente es un proceso es natural. Un, eh, de no limpieza. debería de existir, sí. Ya. Yeah. Doctor, precisamente la cera se produce en, el, en la parte externa del oído. En entonces. la parte externa del, del sí. oído, del conducto auditivo externo, en el tercio externo. Eh, la gente suele, o la población, o los televidentes que nos están viendo, suelen quitársela porque sienten... a Muchas veces que estorba como que no oyen bien, según el, el, el, uh -huh. el pensamiento de ellos. ¿verdad? No escuchan bien, les pique el oído. Y entonces esa sensación de, de que les pique el oído, de que no oyen bien, hacen que manipulen o limpien o traten de sacar esa cera con cualquier objeto. ¿Es cierto que, sería cierto eso, que la cera produce picazón o produce este, sensación de no oír? la cera que se acumula en el oído no no no no no el, el oído pica y empieza a presentar molestia cuando se ha manipulado uh -huh. de otra manera no ve existen sus excepciones existen sus excepciones ¿ves? es decir hay personas es decir para este hay personas que este en la edad de adolescentes por decir algo, ¿verdad?, en los adolescentes, pues en determinado momento, pues quieren, este, li decir, eh, limpiarse el oído, pero no es lo lo, lo, este, lo, más adecuado, no se debe de tocar los oídos para nada, ¿ves?, porque, este, que, eh, y además de eso, de que produce una sensación de placer, ¿verdad? ¿verdad? Porque sí. el oído es muy sensible. Entonces, la, la, este, las partes sensibles del, del organismo tienen dos extremos, o placer o dolor. ¿Ves? Entonces, si nosotros manipulamos el oído, vamos a sentir placer. Entonces, esto va a despertar una acumulación de cera donde este, el oído es incapaz ya de, este, de poder sacar esa cera. Entonces, y produce resequedad. Tenemos ese, ese factor que, este, que se presenta, por decirte algo, en las personas jóvenes. ¿verdad? Luego vienen este, las personas que conforme va pasando el tiempo, pues quieren ser un poquito más... Perfeccionistas, ¿verdad? Y son más este, eh, llamarle, eh, pues que hay que dar el, el limpio todo y entonces, este, como sea, muy cuidado, entonces se manipulan en el oído y no es correcto, ¿ve? Mm. Esto estamos hablando en, de entre los 30 a 40 años, más o menos, que ya la persona, ¿verdad?, que este, se arregla un poco más, tiene más cuidado, más higiene, entre comillas, higiene, limpiarse los oídos, que no es higiene eso. Este, y después viene la, la, otra, la otra parte, el gru otro grupo hectáreo, que es, por ejemplo, las personas de mayores de 40 años. Es decir, las personas de mayores de 40 años son aquellas personas que comienzan a padecer de enfermedades, por ejemplo, este, por decirte enfermedades crónicas, diabetes, por ejemplo, hipotiroidismo, que te van a producir resequedad del oído. Entonces, en estos casos sí puede ser que presente el paciente... Este, alguna, algún comezón, exactamente. Sí, además de eso, hay personas también que, ya después de los 40 y 40 y pico de años, empiezan a utilizar, por ejemplo, darte un ejemplo, este, químicos. Para teñirse el pelo, por ejemplo, por ah. decirte algo. Y esos químicos a veces se van en el... En el, sí, en el se, escurren, en, en, se escurren. Se escurren al, al ah. oído y entonces irritan el oído. Ah. Entonces esto puede ser otro factor. Entonces, una fémina que, que comúnmente o habitualmente se está cambiando de color el cabello puede presentar alguna molestia, alguna picazón. Sí. Sí, y no solo, no solo la... la el, el grupo femenino, sino que también los varones, los varones mucho les gusta ah, bueno, sí, este, este este, este grupo es decir, es, sí les gusta mantenerse su pelito negro, verdad? Entonces, uh -huh. pero eso cuando se enjuagan y todas esas cosas, esos son químicos y entonces escurren y se va al oído y entonces irrita el, uh -huh. el oído. Sería mucho también el champú que comúnmente lo usamos nosotros también puede irritarnos el oído doctor, cuando De, se escurre. El champú mm. la diversa marca. No, no, no, no este, bueno, depende, ¿verdad? Depende de la sensibilidad, porque hay personas que son atópicas, ¿verdad? Son personas alérgicas, mm. porque incluso este, tengo entendido que, por ejemplo, algunos tintes que utilizan la, las personas, incluso la, este, te dicen en las prescripciones que te puede causar alguna reacción alérgica, te puede producir. ¿Ves? Entonces, este, tenemos que ese es un factor este, este muy que no se toma en cuenta. No, no se ha hablado. No se ha hablado mucho, no, no ha hablado mucho de, el, el, el, de este, irritación del conducto auditivo, auditivo externo. Claro. Sí, entonces, eso te produce comenzón en el oído y además de eso empujas la cera para a, a la parte, el tercio eh, medio del oído, y entonces este viene a causarte ya problemas de eso es un caldo para este los la microorganismos hongos bacterias y entonces y se pone sorda la persona ah. entonces hasta que se siente sorda entonces es que busca ayuda verdad mm. sí pero es consecuencia de todo esto que usted está hablando la, sí la, la. sí sí así es Ok. ahora doctor qué otra manera nosotros podemos eh, o dañarnos el oído. Yo tengo aquí, por ejemplo, personas que, que van a aguas contaminadas. El agua contaminada, contaminado. Contaminados, contaminado. correcto, correcto. Es decir, este... ¿En qué tipo de, este, bueno, obviamente y no solo las aguas contaminadas, sino las aguas que contienen mucho cloro, oh. por ejemplo, las piscinas, las piscinas la piscina. contienen mucho cloro. Ahorita que está, va a estar caliente el tiempo, doctor, con, vamos a tener temperaturas altas, sí, que, que es común, pues, en, en sí. el inicio de año. Sí, sí. Eh, las personas suelen ir al mar al río y a, las a piscinas. una quebrada a una piscina a una piscina pero es más saludable una, pues, una quebrada que una piscina porque la piscina contiene mucho cloro por eso te recomiendan este cómo se llama el uso de este tapones, tapones. Uh -huh. y si vos ves la gente si recordás, por ejemplo a Michael Fell, verdad uh -huh. que fue un, un gran este, nadador. nadador su usaba un gorro que pero protegía la también la oreja ¿Ves? Entonces ese, Pero era una persona Que pasaba practicando ocho horas Ocho horas pasaba practicando Natación, entonces este, Obviamente De que tenía que protegerse Los, los, los, este, los oídos Y además de eso, no solo los oídos También usaba, usan lentes Porque el cloro Irrita, irrita también La conjuntiva, ¿Verdad? De, la, de los ojos, entonces este, es un irritante. Entonces, esto eh, en resumen, prácticamente este, hay una. hay varios factores que este, contribuyen a que, este, a que desarrolle la persona una infección del oído externo. ¿Ves? Ahora, lo más saludable es, este, ¿cómo se llama? Por lo menos cada año, este, ya conforme va entrando la, la edad, este, EDA, verdad, este, los años, eh, hacerse una revisión no, de, no, la, no, este, de la, este, de los oídos, una revisión de la audición, es decir, un chequeo médico, un como chequeo. chequeo médico que debe estar incluido, verdad, este, porque, es decir, eh, hay, o sea está protocolizado que la persona después de los 50, 50 años, años debe de hacerse un chequeo médico anual uh -huh. entonces eh, ahí este hay que hacer un chequeo médico también este cómo se llama este auditivo uh -huh. sí. doctor a mí me llama mucho la atención el tema de los de los niños recién nacidos usted sabe que los que los padres acostumbran con los hisopos a limpiar. Vamos a hablar más de ese tema cuando regresemos de la siguiente pausa, ¿le parece? ¿Cómo no? Claro. Es muy frecuente lo que los padres dicen sí. hisopo. hisopo. Tal vez el niño tiene un mes de nacido y ya están buscando cómo limpiar los oídos cuando eso debería ser una manera incorrecta. ¿no? Correcto. Usted le explicaba que el oído tiene un proceso de autolavado. Sí, una autolimpieza. Una autolimpieza, correcto. Sí. Vamos a hablar de esto cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal ya regresamos.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 Cuidemos de todos ellos, tomemos medidas preventivas y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Así yo coronavirus, así yo Para alejar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, evitemos compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal. Prevenir es la mejor medicina. Muchas gracias por su excelente sintonía al canal parlamentario, el canal 98 y por supuesto su gustado programa Prevenir de Salud, un espacio que dedica al canal parlamentario de lunes a viernes para conocer sobre temas de salud y sobre todo eh, enfrascado o el objetivo es la prevención. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Hugo Honskin, quien es otorino del Hospital de Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estamos conversando sobre los cuidados del oído. Daño por limpieza incorrecta. Doctor, en la primera parte del programa usted nos no, explicaba el funcionamiento del oído, que está dividido en tres partes, el externo, el medio y el, el interno. interno. El interno tiene la función de... Equilibrio, del equilibrio, equilibrio del y la audición. Correcto. ¿Y la parte media sirve también para...? Ventilación, la ventilación. y la transmisión del sonido. Ok. Y decía algo muy importante, que el oído tiene una vellosidad ¿eh? sí. que sirve como auto-limpieza Limpi natural. Sí. O sea. Una especie como una brocha. Correcto, que el oído no necesita limpiarse. Para que, este, ¿cómo se llama? Comprenda la, la población qué, qué función tiene esa vellosidad, esos pelitos que tiene. El, son el, chiquitos, este, se mira. Son ahí. finitos, Finito. finitos, ¿verdad? Que el isópolo de barata. Por eso es malo. Es Precisamente madre. yo le decía, doctor, antes de irnos a la pausa, de que los niños recién nacidos, quizás no tienen ni un mes, dos meses, y ya los padres están tratando de limpiar sus oídos con el hisopo. Desde antes. Sí, si es, eso le puede acarrear una infección posterior o un, o un proceso de infección continuo. Luego sí, que ese niño crece. Sí, sí, sí, sí, sí. Obviamente que esto de seguro que le va a ocasionar un problema al recién nacido debido a de que este eh, eh, en primer lugar pues este cómo se llama el niño este, viene en un, envuelto en un líquido verdad que es el líquido amniótico entonces ese, el líquido amniótico tiene su color más o menos este, similar como la cera verdad pero eso se va eliminando poquito a poco el mismo el, el mismo el mismo oído lo va limpiando obviamente que hay madres abnegadas verdad y este cómo se llama pero cometen la imprudencia de no consultar con un otorrino o con un pediatra si puede manipular el oído a un recién nacido ves es como querer manipularle el ojo a un recién nacido ve sin consultarlo mm. o echarle alguna gota sin, este, sin consultarlo entonces es decir este, esto generalmente ocurre en las madres que son anegadas que están este, pendiente mm. del de niño etcétera etcétera ve este, y este cómo se llama eh, ocasionan este tipo de problemas hay otras de que no pues lo dejan normal este, generalmente pues ocurre en los en los niños primerizos ¿verdad? que es el primer hijo pues el, y es el más querido de, de, generalmente por lo, el preferido de, la, de las madres ¿verdad? entonces este o el cumiche una de dos el último es el primero el último es el primero o el más entonces en ella en este pero este, lo más lo más saludable lo más saludable es no manipular los oídos en, lo, en los niños y en los recién nacidos porque le ocasionan un problema espantoso eh, de verlo para la madre, ¿verdad? Porque esto sí, sí. es decir este, in, inflama eh, todo lo que es el, el conducto auditivo y se extiende a veces hasta la, hasta la oreja. Verdad, entonces el niño no se puede no puede dormir es un llanto incontrolable, entonces porque es muy doloroso el oído es doloroso tiene muchos sí. nervios no un solo un ner, no solo un nervio sino varios nervios que participan en la inervación sensitiva del oído, ¿ve? Sí. Precisamente doctor ¿a, a, a cuánta distancia está del oído externo al tímpano el tímpano es la telita fina que produce la vibración del sonido, ¿sí? que es lo que hace que el ajá. sonido eh, eh, lo podamos percibir nosotros. ¿A qué distancia está esto para que el público lo sepa? Porque los televidentes lo sepan y al momento de manipular, que es una acción incorrecta, no lo manipulen tan profundo, pues pueden llegar al tímpano. Sí. ¿A qué distancia está más o menos de la Mira, Mira, el... este, eh, esto va a depender de la edad. Ah, de, la, de edad. la edad ¿verdad? Eh, obviamente que un recién nacido el conducto va a ser más cortito, pe, cortito. en la persona adulta más o menos serán unos dos, uno, eh, 20 milímetros más o menos ve, este que tiene el, el, el, este, la distancia del, de la del meato externo a la membrana timpánica pero él tiene una eh, la naturaleza, verdad, este ha una hecho curvatura. ha hecho una curvatura para que, que no, pase. no pase el no. el el isopo, este pase directo hasta la membrana timpánica, sino que choca, verdad, en la curva, en, en la curva, no, hay, un no. oh. hay un reloj de arena, hay ¿eh? un reloj de arena, Sí, que generalmente, pues, este te sirve de protección. Sobre todo cuando este, se introduce algún, algún este mira, mira, que sabia que es la naturaleza, porque este, este reloj de arena no permite de que este cómo se llama, que algún objeto que se meta un niño en el oído, no se vaya hasta, no, no sé. a, hasta la membrana timpánica, ¿verdad? O, o un cuerpo extraño animado, por ejemplo, algún papalote. Eh, sí, son muy ¿verdad? comunes. Que, comunes son. que se van los papalotes en invierno, se van. Uh -huh. O alguna cucaracha, después puede ir. ¿Ve? Entonces, este, ese estrechez impide de que siga avanzando, este ¿cómo se llama? este El, eh, el cuerpo extraño. Es muy interesante si vos te fijas la oreja tiene una una este, una especie como un cono, ¿verdad? Uh -huh. eh, con con varias, varias, con varias, es decir que, y ca, y cada relieve que tiene relieve, la oreja uh -huh. es decir si es un cuerpo extraño, animado, por ejemplo, un papalote... Choca primero en choca primero en diferentes paredes. Sí, para, para ir perdiendo velocidad. Para ir perdiendo velocidad. ¿Ve? Tiene que estar muy dormida la persona profundamente para que no sentir de que le va el animal. Sí. ¿Ve? Eh, en, en el, el un... oído. Sí. Es muy interesante la naturaleza. Doctor, ya hablando del proceso también de los adultos, cuando usted me dijo en la, en la primera, no sé si al inicio de esta segunda parte o bueno, en la primera, de cuando el, la acera se va al oído medio... No, no, no al oído a, medio no. A, a, a la parte media pues de la, de la, de la, de la, del sistema auditivo. Ese proceso de limpieza lo tiene que hacer un otorrino. Un otorrino. Se, según yo lo estuve leyendo también. Un otorrino, o sea, un otorrino. Eh, cuando hablamos de ese proceso de limpieza, ¿cómo sería? Porque es una parte muy delicada. sí. Existe un protocolo, ¿verdad? Para eso, porque fíjate de que, ¿cómo se llama? Cuando vos este, in, eh, usás isopo, esta cera que empujás hacia fuera uh -huh. del sitio de producción, se seca esta cera. Uh -huh. ¿Ves? Entonces se forma un bolquete. Entonces, la cera que vos vas empujando del sitio de producción, se seca y se consolida. Y se forma un tapón, como una especie, como una, una piedrita, ¿verdad? Un tapón. Entonces, para eso nosotros lo que hacemos como otorrino existe un protocolo, es decir, primero tenemos que este. humidificar ese, ese este, lubricar. Como esa es la ese palabra, ese, esa acera, esa ¿ves? Para hacerle la limpieza al uh -huh. paciente. Porque, por lo mismo, vuelvo a, a lo mismo que la inervación y la sensibilidad de, este, del oído es, es muy sensible. Es decir, e incluso, incluso a mi estudiante... ¿Verdad? Este, yo le enseño cómo tienen que introducir el otoscopio, porque el otoscopio no es que lo va, lo, va, va a agarrar el, la, el otoscopio y se lo va a meter así nomás al paciente porque lo va a lastimar. ¿Ves? Hay que saber meter el otoscopio. Entonces, este, eh, ¿cómo, se, ¿cómo decirte? Eh, la limpieza del oído. La limpieza del oído tiene que ser también algo delicado. Uh -huh. El oído es, es muy, muy sensible y tenés que tratarlo con delicadeza también. Uh -huh. Como todo paciente que lo tenés que tratar con delicadeza. Eso produce que la persona, cuando la persona se hace, hace, hace mucha manipulación del oído y llega el hacer a, a introducirse más adentro, eso le provoca sordera. Una vez que el otorrino hace la limpieza, ya el, el, la sensación de audición vuelve a la normalidad. Vuelve a la normalidad, pero pero lo más prudente es, eh, depende, ¿verdad? Depende porque, eh, ¿qué pasa, este, Miguel? Después de los 25 años, empieza un declive fisiológico de la audición. Mm, oímos menos. Vamos oyendo menos, cada vez menos. es No es, este ¿cómo se llama? este Es algo natural. Natural, por. ¿verdad? Hay personas que, por ejemplo, este que aparentemente escuchan bien, ¿Sí? pero no discriminan bien el, el sonido. Discrimido. Por darte un ejemplo, yo te puedo decir, llamame a la Juana y te dicen que pana es la que te voy a llamar. <risa> o, sea, el, o el, el... qué pana la este que te voy a pasar ¿Cuál Ajá. pana entonces no disierne bien la persona la, este, la la la palabra verdad eso nosotros le llamamos discriminación o, del o, sonido o, o está en el mar y te dicen hola hola y así hola oye una ola que viene entonces este garantizar de que la persona Obviamente, de que al hacerle la limpieza al oído este, y permeabilizar su conducto, va a mejorar su audición. Pero lo más saludable, como te digo, es hacerle una audiometría después de, la, de la, su limpieza mm. para chequear cómo está su audición. Porque, como te digo, después de los 25 años, es decir, va perdiendo la persona este eh, es tan sensible, es tan sensible, fíjate las la fibras auditivas, ¿verdad? Y sobre todo si la persona no este, no ha tenido una vida este, saludable, ¿verdad? O oh, está expuesto mucho al ruido. He estado porque hay personas que están expuestas... Y imagínense a... las personas que trabajan en audiovisual. Estamos sí. constantemente... Entonces, con difos, correcto. ¿no? Es decir, estás expuesto a... Y sobre todo aquellas personas que están expuestas a decibeles mayores Ajá. de 90... Decibeles. Un DJ que está en una disco. Es correcto, tiene que usar medios de protección este, uh -huh. bastante, es decir, si es posible, doble. O los si yo, fuera, si yo fuera DJ, us, utilizara doble, us, utilizara lo, los tapones. Porque este, esto es decir, produce algo que se llama presbiacusia. Presbiacusia. Presbiacusia, que es la pérdida auditiva, fisiológica. Natural. Pero también, como te digo, hay personas de 40 años y tienen una audición de 60. De 60 años. ¿me explico? Sí, sí, sí, sí. Es decir, tienen una edad una edad este, biológica, pero la edad este entonces, real, de auditiva, real ya no, no es de 40 años, pues para, por decirte Tiene algo. Tiene un problema. Un problema, sí. Doctor, este lastimosamente se nos acabaron los 30 minutos. Qué rápido se nos fue sí, el tiempo, fíjate. Sería bueno hablar de la... Cuando, en otro programa próximo, de cómo, cómo, cómo queda la persona sin este, este sentido del oído, del de oír, cuando la membrana... Se rompe, no sé si sería sí. es la palabra correcta, se rompe o cómo sería. el. Se perfora. Se perfora. Lo vamos a hablar en otro programa, lo vamos a invitar para hablar más de eso, porque es un tema muy interesante siempre. Doctor. Con, todo hacer, gusto, con todo gusto. ¿Qué hace cuando la membrana del oído se perfora? Sí. O el tímpano, pues, claro. comúnmente como lo conocemos. Pero le agradecemos por él, por su visita, doctor, y, y por habernos instruido sobre este tema. Gracias. Le esperamos, como siempre, en otra en otro programa. Cómo no, y a ustedes también, por tener, este recordar siempre este, para participar en su programa. Ok, muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también sí. a ustedes, amigos televidentes, gracias por su sintonía. Recuerde que de lunes a viernes, de 3 a 3 y media, usted tiene una cita para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud. Sí.